Ese es un pastor alemán donde querían coger a los niños. Todo enano. No más... Todo enano. Apenas en un a mí, yo y un corriendo, Porque todos mis amigos se hay mucho! Qué bonito. Vámonos de esquina entonces, hay cuatro. esquinas. Dejamos dos medio, dos pedazos. Pero esto ya, ya hemos tomado un pedacito, ¿cierto? Este es el segundo, el segundo Sí, dos. este es el segundo. A ver. Uh -huh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 Vamos a una, una traza, uh, y tomamos una foto así de ustedes, como son de exagerado. <tose> <tose> oh, okay. yeah, <tose> tómela y digamos, exageración, familia, exageración <ríe> y lo <el, tose> paseo. Ve, hey, hey, aquí está el resto, ve. ¿eh? Hay más, de hay ¿eh? más. No, mire todo, todo eso. Groética, ¿no? <tose> mira, mira, mira, la groética, ¿no? La agroética. No, miren el picnic. No sé ni qué escoger. El picnic. El que no, echen la marihuana también y todo entonces. Todo. Cualquier cosa, todos para compartir. Esto solo abrir el paquete y queda, lo... Esto es una fiesta familiar. Bueno. O el, el quiere que pisa. En la montaña perdón. Porque aquí hay uno dos <risa> Que puedas usar en tu casa de resonancia. <risa> okay. Qué sensación. Tá loca. Okay. Silencio, Silencio. Okay. ¿No es un efecto? Sí. Un... Oh, pues sí, es un efecto de. Ahí lo puedes callar y puedes hacer. Vocalizalo. ¿Eh? <risa> hey, venga. Don Antonio. Venga usted, Cabriani. Cabriani. ¡Cabriani! <risa> Como cae? como que se acaba muy rápido aquí es como que se quema muy rápido uh, pendiente muy bien yo perdí la cuenta no, no, no. por eso es que esos perros son, no les puede dar tanta confianza mm. perros, perros perros, perros, perros. <ríe> Estoy sí, de acuerdo. Ay, ¿Cómo? no, y yo aquí con esto, ustedes sí saben. Qué bonito. Una no, bonita. Sí. Yo voy a tomarla de acá. Oh. <risa> aquí, esto, aquí hay mucho animalito. Sí. Aquí hemos visto un araño. Qué Con escorpiones. Está bonito. está bonito hasta un tigre ¿viste? ay tigre de Me de la me encanta la textura sabes qué hay que en esta zona aquí en este punto un montón de cosas que se preparó Alfonso. Patti. ¡No, no, veamos! ¡No, especial no vemos Vamos, <Risas> <Risas> para pero, pero, pero, pero oh, su papi. Ya, ya quería venir a Calián, Calián. Mi madre. Espera. Espera. Libre. Calián. Es con amor. Negras. Es lo bonita. Más cerquito. Mira lo Vina. que tiene en unos ojotes. Cuidado mi amor. Arana. Déjala ya Tommy eh. a Eso mételo Cagleni muerda Ya ahorita Cagleni <risa> <Eso. risa> Bueno <risa> ya, ¡cuidado, cuidado! No le da lente Tommy Tommy No trajiste el palito para el palito de los Chacos <risa> eh, Chacos No no no, no, no Délo no, así no, no, A capela, no, no, por favor no, no, no, <risa> ¡Eh! ¡No me lo arme! No, es que él le gusta mover. Ha cambiado el clima un poquitico. De pronto va a llover. ¿Qué? iba a preguntar, era porque no sé qué significa. Yo decía que será lo que significa. De pronto, chirrinche, claro, dijiste lo del trago. ¿Cuándo va a hacer frío, hace hacer frío. frío? Pues, se haciendo? ¿Eso dónde es? ¿En el petróleo Y un man bailando ¿Un así, man? ¿no? Bailando con... con Madriga, ah, como con cinco galones de ese y moviendo el culo así, es bailando que... y todo. ¿Qué, qué? ¿Qué? Muy bueno. Muy bueno. ¿Cuántos dulces has comido hoy? La verdad. Tres, cuatro, cuatro. Cuatro dulces apenas. No, espérate. por qué? Eh, que a le gustó. Bueno, abajo, wow, Pero wow. Por ahí cuántos de verdad, dígame cuántos confites. Uno. dos, tres. ¿Ha comido igual que nosotros? Es estar que le dado un coma diabético. Es comía igual que usted. No, es el de que sacó este eh... ¿no, Oye, ay, me speed de tu amigo. Eh... Marica, escuchando eso, yo empecé a escuchar eso. Y yo, ¿qué es? De un momento a otro ya no sonaba eso, sino que sonaba así. <ríe> no. ofrenda del fuego. La finca tiene un nombre. Sí. Se llama, el primer nombre que tuvo señora, era Villa Isis. Y después le pusimos la comarca. Mi pues mamá dice es que la comarca de Villa Isis. <risa> A Susanita. Ay, qué bonito. Yo ahorita voy para allá. Sí, la pasta es la que tiene la ventana, ¿no? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, eh? Bien, bien, señora. ¿Qué bueno? ¿Todo? Sí. Ven, Ay Ahí tengo que aquí. Bien, ¿cierto? Sí. Un amigo, ve a Juan David. ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Cómo estamos, María? Bien. María. ¿María? Sí. María Ordoñez. María Ordoñez el me llamo yo. ¿En ¿Está bien? Muy bien, sí señora. Sí, tengo una hermana arriba. La ah, hermana de este está allá arriba, en ¿En ¿Qué tienda que la dejó mi esa la calle, de de la ¿Ven bien? bien? ¿Ya están? ¿Ya están? Sí, señora. Ah, pesada. cuando vuelven? Es no. tiempo que estoy por aquí. Mi mamá no está en receta y no ha venido. Y no venía a verme ni nada para no acá. Sí. Mierda, mamá mía. Chao, María. Es tiempo. Nos vemos, bueno. Nos vemos. chao. A ¿eh? ¿no? <risa> chao. Me echas para la casa. ¿Estás grabando ya? ¿La basura, no crees. Puedes hablar mientras grabas, puedes estar en silencio, escuchar a la gente. Pues...